Estimado aprendiz, bienvenido a la actividad interactiva Descubrir fuentes, correspondiente a la actividad de aprendizaje 1 Esta actividad interactiva consiste en ubicar en los espacios las fuentes de información con su contenido Debe relacionar los elementos de la primera columna con los de la segunda columna Una vez termine la actividad, envíe captura de pantalla Contiene videos, música, imagen, contiene información histórica, contiene especificaciones técnicas, contiene investigaciones, reflexiones teóricas y conceptuales. El orden correcto de arriba hacia abajo sería audiovisuales, libros, estándares y publicaciones seriadas. Felicitaciones por su desempeño. Ha logrado relacionar las fuentes apropiadamente. Entonces, pues ahora nos pide que tomemos captura de aquí y vemos la imagen para dar cumplimiento a la evidencia propuesta.